Pues soy aquí en esta, en esta concentración porque es el Día de los Derechos Humanos Internacional y de, nosotros somos familiares de presos políticos vascos, de, dispersados por todo el Estado español y francés e incluso algunos países más del mundo, como Inglaterra o Brasil. O, eh, la dispersión mínima de kilómetros es como de 600 y pico kilómetros de media en, en los estados de, de distancia desde nuestra casa, desde aquí por ejemplo, desde Donos. Nosotros estamos de aquí, lo que estamos aquí somos familiares y amigos de presos y hemos decidido hoy estar un rato aquí concentrados, hemos hecho desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde vamos a estar. Los derechos no solo que se contemplan los derechos de nuestros, de nuestros familiares, sino los, los nuestros mismos, ¿no? los propios. Los de, nosotros tenemos que viajar muchos kilómetros si queremos ver a nuestros familiares, gastamos mucho dinero, eh, nos discriminan políticamente y civilmente aquí por ser familiares. No puedes, por ejemplo, ser candidato a, una, a, a, a las elecciones políticamente por ser un familiar de preso, entonces lo que tratamos es de, de reivindicar nuestros derechos como familiares, como personas civiles de, de esta sociedad nuestra, de Euskal Herria. Bueno, pues esta es una concentración que se hace todos los años. Con motivo de que ya están próximas las eh, navidades, para que la gente tome conciencia de que, bueno, los, aunque pone familiares de presos, eh, para que los presos eh, vengan a Euskal Herria. Que es, lo que se dicen, eh, que es lo que se dice: la dispersión. El, nosotros queremos que vengan poco a poco pero que se empiece ya a mover, porque todos están a casi mil kilómetros de sus hogares. Están dispersados por toda la geografía española y lo que pretendemos como esto es que, que la dispersión poco a poco vaya acabando y que se acerquen a Euskal Herria, porque son de aquí. Incluso la misma ley española dice que los presos tienen que estar eh, al lado o cerca de su contexto. En este caso, pues los de aquí, aquí. Pero como es una política de castigo, los tienen dispersados ¿eh? y están más desprotegidos.